y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas afines a ella. El día de hoy continuaremos con el caso número 3 de valor absoluto. Ya hemos visto el caso 1 y el caso 2, si no lo recuerdan les dejo los enlaces para que los vean. Vamos a continuar con el número 3 haciendo ejemplos de cómo se puede aplicar, no siendo más comencemos ahora nos vamos a concentrar en el caso 3 el caso 3 hace referencia al menor o igual que en algunos textos aparece la variable x como a o x es igual es cuando ocurre esto valor absoluto de x menor o igual que un número x va a ser mayor o igual que menos b y menor o igual que b esa es la forma en la que uno debe proceder para resolver una desigualdad de este tipo. Entonces vamos a resolver ejemplos aplicando este caso. Tenemos este primer ejemplo. Valor absoluto de 2x menos 1 menor o igual que 3. Aplica muy bien el caso número 3, entonces vamos a reemplazar. Donde está x vamos a poner 2x menos 1, entonces, va a quedar 2x menos 1. ¿Y qué dice acá? mayor o igual que menos b ¿Y ¿quién es b? 3, entonces quedaría menos 3, y acá quedaría menor o igual que 3 vamos a ir pasando a cada lado entonces, este menos 1 pasaría a sumar, quedaría menos 3 más 1 menor o igual que 2x, y hacemos lo mismo para el otro lado, quedaría 3 más 1 esto nos daría, menos 3 más 1 nos da menos 2 Signos contrarios se restan nos Quedaría 2x Menor o igual 3 más 1 nos daría 4 Ahora, el 2 como no es negativo No cambia el sentido de la desigualdad Como está multiplicando Pasaría a dividir, quedaría menos 2 Dividido 2 Y acá quedaría 4 Dividido 2 Esto nos está quedando Menos 2 dividido 2 nos da Menos 1 y 4 dividido 2 nos tiene que dar 2. Podríamos que esto es menor o igual a acá. Y acá quedaría el 2. Entonces tenemos dos respuestas. Una que dice los x mayores o iguales a menos 1 y los x menores o iguales que 2. Esto lo vamos a llevar a la recta numérica para encontrar la solución del ejercicio. Mira. Continuando con el ejercicio, tenemos los X mayores iguales que menos 1, entonces quedaría por acá, menos 1, negativo, y dice mayores. No olviden que se lee acá, los X mayores iguales que menos 1, o sea que iría hacia adelante. Ahora, los X menores iguales que 2, 2 quedaría por acá, y miremos que es menor o igual y mayor o igual, o sea que estas bolitas son llenitas, ahora menores iguales iría en sentido contrario, entonces vamos a hallar la respuesta, en este caso cuando tenemos mayor o igual y menor igual se utiliza la forma de intercepción, quiere decir lo que es común, pero que sería común, todo esto Miremos que es, va hacia acá, menos 1. Y acá, para el 2. ¿Pero qué tenemos como común? Este pedazo que está acá. Quiere decir que todo esto es común para ambos. O sea que esa va a ser la respuesta, va a estar encerrada entre ese pedazo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir desde menos 1. Como es cerrado, se utiliza el corchete, va a ir desde menos 1,2 2, cerrado. Esta sería la respuesta, quiere decir que x que pertenece va a ir desde menos 1 hasta 2, siendo esta la solución de esta desigualdad. De esta manera se resuelve este ejemplo. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2, más de 3x menor o igual que 9, entonces volvemos al mismo caso, vamos a poner donde está la x, vamos a poner 3x y ponemos mayor o igual que menos 9 o en este caso menor o igual que 9, este 3 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir, quedaría menos 9 dividido 3 y hacemos lo mismo para el otro lado. 9 dividido 3. Menos 9 dividido 3, menos por más da menos, quedaría menos 3 al simplificar. Y al otro lado también pasa lo mismo. 9 dividido 3, daría 3. Uno con signo negativo y otro con signo positivo. O sea, ¿qué van a ser? Los x mayores a menos 3 y los x menores a 3. Vamos a llevar esta respuesta al plano de la recta. Tenemos entonces que vamos a representar en la recta esta respuesta. Los X mayores o iguales que menos 3 quedaría a este lado. Como es mayores, debe ir hacia adelante. Y como es cerrado, esta línea indica que es cerrado. O sea que va a ser toda esta respuesta. Ahora, los X menores o iguales que 3. Quedaría este lado, que es positivo, 3, y también la bolita es cerrada. Dice que son menores, o sea que va en sentido contrario. Ahora, esta sería para los menores iguales que 3. Pero, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Lo común. ¿Pero qué es lo común? Lo común es toda esta franja, o sea que todo esto es común para ambos. Entonces la respuesta sería desde menos 3 a 3. Y como es cerrado volvemos a utilizar los corchetes. Menos 3, 3 y cierro corchete. O sea que x que pertenece va a ir desde menos 3 a 3. Esta sería la solución del ejercicio. Con esto concluimos el caso número 3.